Victoria Muñoz de Guiana Segundo del Colegio Unicado. En este video voy a explicar cómo se lee en la hora en el reloj. El reloj consta de tres palitos. El segundero. El segundero es el que muestra eh, los segundos. El, el minutero. El minutero es el que marca. Da toda una vuelta y sería un minuto. El minutero. El minutero, lo mismo. Cuando da una vuelta del 0 al 60, 60 minutos es una hora. El horario. El más cortico de todos los palitos. va en número, en un número, marcando la hora. Cuando da toda una vuelta es mediodía, pero cuando da dos vueltas es todo un día. Ahora voy a dar unos ejemplos de cómo se lee la hora. El palito cortico que es el que marca la hora. Así en 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60. Cuarenta, cuarenta cincuenta, cincuenta y y Por ejemplo, el palito corto está en el 4 y el largo en el 15, entonces son las 4 y 15. Otro ejemplo, el palito largo está en el 12 y el cortico está en el 2. Cuando el palito está en el 12, se marca en punto. Por ejemplo, las 2 en punto. Aquí el palito largo está en el 6. <risa> minutos. O también como las y media. Por ejemplo, las ocho y media. Espero ya me hayan entendió cómo leer la hora.